El test rápido de antígeno SARS-CoV-2 se usa para la determinación en frotis nasales anteriores en la parte delantera de la nariz del virus SARS-CoV-2. Un uso incorrecto del test o la recogida insuficiente de muestra puede ocasionar resultados inexactos. Para realizar correctamente un autotest de antígenos COVID sigue estos consejos. Limpia y seca la superficie donde colocarás el kit. Comprueba el contenido del kit del test. Antes de tomar la muestra, suénate la nariz. Lávate las manos. Saca la pipeta, el pequeño tubo, y colócala en vertical. Introduce dentro de esta pipeta el líquido que viene en el vial. Evita que ambos recipientes entren en contacto. Saca el bastoncillo sin tocar la punta y toma la muestra dando vueltas en la nariz a unos 2 centímetros y medio de la entrada en ambas fosas nasales. Esos dos centímetros y medio suelen corresponder al tamaño de la parte blanda del bastoncillo. Procura coger bien la muestra para que el resultado sea fiable. Puede ser un poco molesto, pero vale la pena hacerlo bien. Tira el bastoncillo dentro de la nariz unas tres o cuatro veces, dejando el hisopo dentro de la nariz unos segundos. Repite en la otra fosa nasal con el mismo bastoncillo. Mételo con la muestra en el tubo y remuévelo varias veces, un mínimo de cinco, para que se mezcle bien. Espera un minuto con el bastoncillo metido dentro del tubo. Comprime con los dedos el tubo y saca el bastoncillo. Tapa el tubo con el líquido. Abre el envase del test y déjalo sobre una superficie plana. Añade tres gotas de la muestra al pocillo redondo del test, evitando que se formen burbujas. El resultado será negativo si en un plazo de 15 a 20 minutos aparece una línea de color en la zona de control C, pero no se observa ninguna línea de color en la zona del test C. El test Será válido y negativo. Ten en cuenta que un resultado negativo no excluye por completo una infección. Si la carga viral de la muestra se encuentra por debajo del límite de detección del test, este puede dar un resultado negativo. El resultado será positivo si en un plazo de entre 15 y 20 minutos aparecen dos líneas de color, una en la zona de control C y otra en la zona del test T. El test será válido y positivo. Ponte en contacto con tu centro de salud o sigue las recomendaciones de tu comunidad. El resultado será inválido si en un plazo de 15 a 20 minutos no aparece ninguna línea de color en la zona de control. Repite el test con un nuevo